Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de las cinco claves que dejó el Gran Premio de Azerbaiyán. En primer lugar, el auto de seguridad, el abandono de Nick de Vries por la rotura de la suspensión delantera ante un golpe. Golpe pequeño, evidentemente, contra la pared, pero suficiente para dañar el Alfa Tauri. Modificó el desarrollo de la carrera. ¿Quién diría un irlandés perjudicando a otro? Bueno, fue el caso. De Brice abandonó la carrera y Verstappen entró a boxes. El equipo Red Bull temeroso de una situación de virtual safety car que lo dejara mucho tiempo en la pista. Y ante la proximidad de boxes de Verstappen por lidiar la carrera, hasta ese momento, el Gran Premio. Lo venía comandando el campeón del mundo, cosa que dejó de ser así porque Sergio Pérez capitalizó al máximo la posibilidad que le dio la auto seguridad y pasó de segundo a primero porque ya la carrera después estaba neutralizada y Pérez tenía mucha ventaja. Sobre su compañero de equipo que no pudo recuperar de esta manera la posición, sí pudo recuperarla, eh, reinició tercero y superó con mucha facilidad a Charles Leclerc para quedar en la segunda posición. Así que el auto de seguridad le dio a Sergio Pérez una nueva victoria en un circuito callejero y su segunda personal en las calles de Baku. Y hablando de Baku, hablamos de neumáticos y hablamos de Pirelli. Podríamos llamarlo Piedrelli para ser un poco malos, pero la realidad es que los neumáticos duros de la empresa italiana que llevó la gama más blanda um, al gran premio de Azerbaiyán, el C3, el C4 que era el compuesto medio y el C5 que era el compuesto blando eh, la realidad es que el compuesto blando duró casi toda la carrera prueba de ello fueron Nico Hulkenberg y Esteban Ocon, Jassi Alpín se la jugaron con todo a ver si el desarrollo de la carrera les podía dar puntos a estos equipos, cosa que no ocurrió porque Nico Hülkenberg comenzó a perder rendimiento en las últimas vueltas de la carrera y en el caso de Ocon, que venía noveno, con bastante ventaja, es cierto sobre quienes lo perseguían, pero bueno la parada evidentemente no fue este, suficiente para mantener esa posición así que duraron casi toda la carrera y eso que o no, la falta de desgaste, más allá de las quejas puntuales de algunos pilotos, la realidad es que no dio mucho juego y mucha alternativa precisamente este es uno fue de los grandes temas del gran premio. Fue uno de los grandes temas de gran premio, para decirlo correctamente. ¿Por qué? Porque la falta de variedad estratégica. Prácticamente todos los equipos se la jugaron a una misma estrategia. Arrancar con un neumático y terminar con el neumático duro, evidentemente. Este neumático duró casi toda la carrera y no dio mayores problemas, a diferencia de otras ediciones en donde sí se ha visto, por ejemplo, a Lance Troll o al propio Verstappen chocar contra la pared después de roturas de neumáticos. No fue el caso, a pesar de que Pirelli llevó la gama más blanda de sus neumáticos, y evidentemente tanto el tema de los neumáticos que duran demasiado como la falta de, de variabilidad estratégica en cuanto a los neumáticos, teniendo en cuenta que no hay recarga de combustible y no hay otro componente estratégico actual en la Fórmula 1 más allá de estos dos, evidentemente termina también generando una competencia un gran premio que fue lineal me parece que fue el, el quizás el más aburrido o el más lineal de toda la temporada tampoco contribuyó demasiado al formato de gran premio, que es la cuarta clave ¿por qué? al haber carrera al sprint totalmente aislada del resto de la actividad, indudablemente que esto podía llegar a pasar. Y más en un callejero como Baku que los equipos tomaron bastante precaución con respecto a, a esta competencia. De hecho, muchos ni siquiera llevaron eh, mejorías, Se esperan las mejoras de los equipos para los próximos grandes premios. Realmente no valía la pena para muchos equipos tomar tantos riesgos en una carrera como esta en la que el muro está pegado, está al lado. Entonces, esto por ejemplo a Williams lo va a sufrir en su presupuesto con el accidente de Logan Sarjan o lo que pasó con Yuki Tsunoda, en la carrera al sprint el día sábado con la goma que se fue por ahí. La realidad es que no, no fue un formato, el del sprint shootout, como pedían los pilotos una clasificación aparte, y el sprint, eh, propiamente dicho, no aportaron nada ni las 17 vueltas a las 51 que del domingo, evidentemente el formato tan separado del entrenamiento y la clasificación el viernes y luego la carrera del domingo no contribuyó en absoluto a ver una carrera entretenida y se suma el tema de los neumáticos y la variabilidad estratégica que fue bastante poca en Bakú y esto terminó generando un espectáculo bastante eh, pobre, digamos, para ver. Pero no para analizar, porque quizás el punto más importante es el ritmo de carrera. ¿Necesariamente fue rápido no? Quizás fue muy estratégico, muy calculado en el caso de los Red Bull y sí a fondo en el caso del resto. Se vio a un Leclerc que a medida que pasaban las vueltas después del reinicio parecía que Alonso podía alcanzarlo, parecía que Hamilton podía hacer lo mismo con Sainz. La verdad es que no se terminó viendo esto en parte por la escasa variabilidad estratégica y en parte también porque todos fueron a fondo en un circuito que eh, te lo exige y por supuesto también exige al 100% de concentración, los equipos pensaron demasiado esta carrera y en ritmo tal vez en ese vuelta a vuelta, tanto entre Verstappen y Pérez como entre Leclerc y Alonso fue lo más importante de la carrera, así que bueno, así termina un nuevo video para Grande Premio en Español nos esperamos en el siguiente, mi nombre es Esteban García, chao